Los objetivos que se plantean están directamente ligados con estos escenarios. Primer objetivo, digitalización, la movilidad automatizada y los sistemas inteligentes de gestión de tráfico, aplicaciones inteligentes y la movilidad como servicio. El segundo, pago por uso, en este caso, tarificación eficiente de, en, en, en relación con el medio ambiente, el impulso de combustibles alternativos y, en cuarto lugar, la reducción directa de la contaminación.